Bienvenidos al módulo de transformadores. En este caso hablaremos de circuitos magnéticos. Mi nombre es Alexander Bueno, soy profesor de la Universidad Simón Bolívar. El circuito magnético está, con, está conformado generalmente por una estructura de hierro sobre la cual se bobina una o más arrollado, en donde circula la corriente. Esta corriente que circula por los devanados da lugar a un flujo magnético que aparece en el sistema. Generalmente este acero magnético es el que permite la distribución de este flujo confinado al área del acero magnético. El cálculo preciso de los flujos magnéticos requiere la utilización de las ecuaciones de Maxwell de manera diferencial o integral y de las condiciones de contorno que se establecen en el sistema. Recordemos que el aire también es un conductor de campo magnético. El comportamiento de un circuito magnético viene dado fundamentalmente por la ley de Gauss de campo magnético, la divergencia de la intensidad de campo magnético igual a cero, y por el hecho de que algunos materiales ferromagnéticos la permitida es elevada, es decir, su μ es considerablemente mayor que el de vacío. Los materiales magnéticos presentan saturación o variación de la permitividad a partir de un valor de densidad de campo magnético. Este valor se centra alrededor de 1 o 2 tesla y es lo que se conoce comúnmente como codo de saturación. Antes del codo de saturación la permitividad es constante, después del codo de saturación la permitividad varía con la intensidad de campo magnético. En esta lámina pues, vemos las ecuaciones de Maxwell, la primera de ellas es la ley de Ampere. La ley de Ampere en forma integral, donde el campo magnético confinado en un área en una trayectoria cerrada es igual a la fuerza magnetomotriz, es decir, el número de vueltas por la intensidad de, de corriente que circula. El flujo es la integral de área en una superficie cerrada de la intensidad de campo magnético. Como las, intensidades que, las estructuras que estamos considerando están confinadas, la densidad, el flujo magnético lo podemos ver como la intensidad de campo magnético, su densidad por la superficie en la que estamos trabajando. Si, re, si reduciendo el circuito, podemos definir un parámetro interesante que es la reluctancia del circuito magnético. La reluctancia es la característica del material que se opone a la circulación de campo magnético y está definida como la longitud sobre la μ por la superficie que estamos trabajando. Generalmente estamos trabajando en, en áreas transversales. El inverso de la, de la resistividad es la permeancia y se utiliza para la definición de inductancias. En pocas palabras, la fuerza magnetomotriz se puede deducir como el flujo por la reluctancia. Esto nos permite hacer un equivalente con el circuito eléctrico, donde la reluctancia es a la resistencia, el flujo magnético a la corriente y la fuerza magnetomotriz a la tensión. Podemos definir la inductancia como a través del de enlace de flujo, que no es más que el número de vueltas por el flujo magnético, es igual a la inductancia por la corriente. Si despejamos la, la inductancia, tenemos las dos expresiones que normalmente se utilizan para la inductancia, n cuadrado por la permeanza o N cuadrado sobre la reluctancia. La inductancia depende únicamente de parámetros geométricos porque la reluctancia o la permeanza que es su inverso depende únicamente de parámetros geométricos y de la permitividad del material que estamos considerando. En esta lámina pues vemos todas las relaciones equivalentes que existen entre los circuitos eléctricos y los circuitos magnéticos. Esto nos permitirá analizar un circuito magnético con las mismas ecuaciones y leyes con que analizamos los circuitos eléctricos. Vemos cómo es la, la comparación entre los parámetros eléctricos y magnéticos y cómo se establecen las diferentes leyes como son las de Kirchhoff de nodo y Kirchhoff de malla con la relación a los campos magnéticos. Como dijimos anteriormente, la fuerza magnetomotriz es a la tensión la reluctancia a la resistencia y el flujo a la corriente. En esta lámina vemos qué pasa cuando excitamos un circuito con tensión sinusoidal. En este caso vemos el comportamiento del acero magnético y la tensión efectiva que aparece sobre la bobina se puede calcular como 4.44 por el flujo máximo por el número de vueltas por la frecuencia a la cual estamos trabajando. Podemos desarrollar más la expresión y tenerla en función de la densidad de campo magnético, el área transversal, el número de vueltas y la frecuencia. Esta ecuación se utiliza mucho en electricidad debido a que nos define rápidamente el valor de la tensión efectiva de la onda sinusoidal a partir de los parámetros del circuito magnético y esta ecuación se utiliza para el diseño de transformadores. En esta lámina vemos qué pasa cuando excitamos el circuito con una tensión sinusoidal, es decir, el flujo que produce va a ser sinusoidal y presenta una corriente distorsionada. Vemos al lado la distribución en series de Fourier de esta corriente, donde tiene valor de fundamental tercera y quinta armónica. Esto es producto a el codo de saturación debido a que el material no se comporta linealmente. Esto sucede en los transformadores cuando son alimentados en vacío, producen corrientes distorsionadas. El transformador ideal, pues básicamente es un circuito magnético con dos bobinas. En esta lámina vemos un, un, ejem un ejemplo de lo que es un transformador lineal y las ecuaciones que rigen el comportamiento. Como ambas comparten el mismo circuito magnético, el flujo en ambas bobinas es igual. Eso nos permite relacionar las tensiones efectivas a través de la ecuación que vimos anteriormente y tener lo que se conoce como relación de transformación que es el cociente entre las tensiones efectivas de las dos bobinas que es igual al cociente entre el número de vueltas que definen ambas bobinas debido a que ambas comparten el mismo circuito magnético y el mismo flujo. Si vemos las expresiones de corriente, las expresiones de corriente a través de las reluctancias, como la reluctancia equivalente es la misma, salvo las dispersiones de las bobinas, pero como estamos considerando el, el transformador ideal, estas dispersiones las vamos a asumir cero, tenemos la relación que guardan las corrientes. Las relaciones de corriente son inversas a las de la tensión, es decir, está definido como I1 entre I2 el inverso de la relación de transformación A, es decir, n2 sobre n1. Con esto damos concluido el módulo de circuitos magnéticos.